Muchísimas gracias por cuarto año encontrarnos aquí y además viendo el interés que demostráis siempre que hacemos esta convocatoria de las jornadas de, de sanidad. Y gracias también al Hospital Gregorio Marañón, sobre todo a nuestros amigos y buenos profesionales de la MITEA que nos hacen que la vida con las personas con autismo sea muchísimo más satisfactoria y, y, y bueno, y gracias a, a todos estos profesionales que nos... Nos enseñan cada día mucho. Perdona. Eh, vamos a, a intentar resumir el programa nuestro de educación permanente de, de, de adultos y no me voy a entretener mucho porque quiero que se vea la parte práctica, que Marina es una de las coordinadoras de, de este programa y que también está en la sala la otra coordinadora, María Clet, por si alguien tiene preguntas que ya se puedan eh, responder. ¿eh? Eh, antes quería decir unas cuestiones previas que ya Domingo, nuestro asesor, lo ha ido diciendo, pero que en su, nos tenemos que remontar al 2013, cuando empezamos a hablar de, de la educación permanente de, de adultos en personas con autismo, ¿no? Y lo primero que tuvimos que defender era que era un derecho social de estas personas, ¿no? La, todas las personas tienen derecho a, a la educación y ellos también la tienen en la vida adulta, ¿no? Eh, y no solo es un derecho, es que la educación es indispensable para la re rehabilitación de las personas adultas con autismo, vamos, para todo el autismo. El autismo no se cura, el, la educación puede hacer mucho por ellos. Eh, la falacia que teníamos que cuando cumplían 21 años todos los programas educativos había que, que quitarlos, pues es que no tiene ningún sentido. La edad cronológica no, no puede determinar este fin de los apoyos, ¿no? Y bueno, pues luego lo, lo que nos encontramos, bueno, ¿y qué hay? ¿Qué, ¿Qué modelos de referencia podemos hacer? ¿Dónde nos tenemos que basar? ¿Qué publicaciones hay? Eh, no se encontró, mmm, bueno, o no encontramos absolutamente nada en el 2003. Ahora ya tenemos, como ha dicho Domingo y la doctora Amara Parellada, algunas referencias, ¿no? Y bueno, luego nos encontramos con el principal problema, es que no hay recursos financieros para la educación de personas adultas con autismo cuando en la realidad hay pues unos presupuestos de, eh, públicos para otro tipo de colectivos, tipo tercera edad, eh, problemas de eh, grupos específicos de inmigrantes, eh, desfavorecidos, pero no, no, no hay una, una partida clara que ponga educación permanente para eh, la educación de estas personas en la vida adulta, cuando es un tratamiento eh, más fundamental. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo dejo esa frase ahí, ¿vale? Las personas con autismo lo que necesitan para su integración y su inclusión, ayudas educativas, como otros colectivos, pues necesitan otras ayudas. Eh, nos remontamos a ese 2003 de, de, de lucha con la administración. Y bueno, pues al final se consiguió un convenio de, de colaboración con la Consejería de Educación. En ese momento existía el Departamento de Promoción Educativa que ayudó muchísimo a, a, a, al colectivo de personas con discapacidad y nos propusimos un, un objetivo. ¿no? Este programa, el, el, la, el alma de este programa fue Domingo García Villamisar, que diseñó un nuevo programa de innovación curricular ¿no? porque no existía en ese momento ninguno. Los ámbitos de aplicación que, que pusimos en marcha pues eran los que consideramos que eran muy fundamental para mantener el, toda la parte cognitiva lo más estimulada posible. Había que seguir trabajando en habilidades sociales, por supuesto en, la, en todo el tema de relación socioemocional, autonomía personal y el mundo del trabajo. El, el lugar donde, donde se iba a aplicar pues era nuestra población adulta con autismo de la asociación y un, un tema fundamental, la, la experiencia piloto, era que aparte de una, de una evaluación interna, que esa normalmente es un poco la práctica diaria nuestra, sobre todo tenía que tener una validación externa ¿no? y gracias a una comisión de expertos en, en autismo que pertenecían a este departamento de la Universidad Complutense, ...pues se eh, pudo sacar la experiencia piloto adelante... Eh, ...bueno, esto es Nuevo Horizonte... ...que está abierto para todo el mundo que quiera conocer el tema del autismo... ...que es ahora en el, en el reto que tenemos... Y, ...y bueno, pues es un centro de, de, de día... tiene eh, un enfoque totalmente rehabilitador, porque las personas con autismo nos han, nos han dejado muy claro que, que necesitan el tratamiento educativo en los ámbitos fundamentales. Eh, la atención tiene que ser lo más individualizada, ahora no la tenemos tanta por falta de recursos, pasa Marina. Y, y la población eh, que tenemos pues es la que vengo yo a, a comentar aquí, que son todos adultos con bastante de discapacidad, con problemas de, que ha comentado Mara, de movilidad asociada y bueno, pues este es el programa de educación permanente con estos ámbitos que eh, ya le voy a dar paso a Marina y no, no voy a explicar, pasa. Eh, hemos tenido la capacidad de no solo trabajar, sino todo el conocimiento que nos han enseñado nuestros chicos, pues ponerlo en unas publicaciones para todos aquellos que estéis interesados, esto es lo que nosotros podemos recomendar y falta mucho por hacer. Y ahora vamos a la práctica porque lo que está claro es que sí que podemos seguir trabajando e ir a por todas. Entonces yo ya no tengo nada más que decir. Vale. Yo, dentro de todo esto que os ha contado Mari Carmen, venía a mostraros eh, tres programas que, hemos hecho, que se han hecho en la asociación y se han, se han aplicado allí con los chicos. Entonces, nada voy a empezar. Eh, lo que hemos traído un poco son programas que tienen formato más tecnológico, que son programas e-learning o, o de ordenador, y que han funcionado muy bien. y Uno sería del ámbito más eh, de entrenamiento vocacional para el trabajo, otro sería del ámbito socioemocional y otro de historias sociales, entonces voy a empezar por el de historias sociales y, y nada, os lo voy enseñando, si tenéis cualquier duda me, me decís luego. A ver, dónde lo tenía ahora... El de historias sociales trabaja en, mediante historias sociales precisamente eh, estas áreas que, son, que nosotros eh, desarrollamos naturalmente y que en ellos pues, hay que dar un apoyo externo y un entrenamiento. Entonces está compuesto de cinco bloques que vais a ver aquí, que es autocuidado y cuidado de la salud, comportamientos adecuados en lugares públicos, actividades de ocio, habilidades sociales y conducta socioemocional. Entonces dentro de, de cada apartado pues os voy a mostrar algún ejemplo de cómo, de cómo se desarrollan. Aquí pues sería un, una, un ejercicio de asociación de pues nada, la axila que me tengo que, que aplicar, en las manos cuando están sucias que tengo que hacer y, y el cuerpo donde lo tengo que limpiar. Entonces, pues... Por ejemplo, ahí pues sería así, si no, pues nos da nos da otro. Ah, está fallando. Luego, por ejemplo, en, lugar, en lugares eh, públicos, respetar turnos. Por ejemplo, aquí, que estamos en un ambiente hospitalario, pues hay un ejemplo de, pues estoy en el médico, entonces nos llaman, llaman a, a la chica y luego hay que respetar el turno. Nos llaman a nosotros, ¿dónde nos iríamos? al banco o a la puerta con el médico, Eso sería un poco de teoría. Luego hay uno en el que tienes que respetar el turno y te tienes que sentar en el banco o cosas así parecidas. En actividades de ocio, por ejemplo, pues en relación también con cuidado de animales de compañía, que pues ellos a lo mejor en este sentido no lo tienen muy asimilado, entonces empieza con un ejercicio muy sencillo de relación de estoy paseando a un gato, a un perro, a un pájaro para que se metan un poco en la circunstancia y luego va un poquito más allá de darle de comer al gato o al perro, depende de, del animal, qué hago cuando el perro hace sus necesidades en la calle, le pego, lo recojo en una bolsa, todo esto siempre eh, te da es este positivo, positivo con el feedback un poco del programa. Y os voy a enseñar algún vídeo de aplicación directa con los chicos, que yo creo que siempre es, es bastante interesante verlo, porque... Bueno, una de las cosas que quería decir que la población que nosotros tenemos es adulta, como hemos estado hablando durante toda la jornada. Entonces, eh, ahora mismo las nuevas tecnologías sí que se habla siempre de que vienen muy bien para personas con TEA. Lo que pasa es que en nuestra población sí que ha habido algunos de, de los chicos con los que trabajamos que ha, ha, ha, hemos tenido que hacer un entrenamiento previo de unas capacidades que a lo mejor no tenían adquiridas o primero que se, que se acostumbren un poco al instrumento y atiendan a la pantalla, que... Que un poco no ha sido tan fácil y no ha sido llegar y poner los programas informáticos y que se hiciese, sino que, que ha habido mucho trabajo de fondo. Entonces, bueno, me dejo de enrollar, os pongo los vídeos, que yo creo que me estoy comiendo el tiempo, eso sí, ¿no? sí, sí. Vale. <risa> os pongo algún vídeo que está relacionado con este programa. Mira, Rodrigo, vamos a ver... Vamos a, parar. Vamos a ver lo que está haciendo este chico, Ricardo... Rodrigo mira aquí, mira la ordenada de la de la pantalla, Mira ordenada, ejemplo, a la pantalla A mí no, a la pantalla Mira ahí Mira Ricardo se va a afectar ¿Vale? Vamos a ver lo que hace Mira Coge la espuma Se pone la espuma en la mano ¿Vale? ¿Qué se está poniendo en la mano? Rodrigo mira la pantalla ¿qué se está poniendo? tira fuerte se está poniendo la espuma de en la mano pero la espuma de a de aceptar, tú te afeitas aquí bueno, este sería uno de, un ejemplo de dificultades que tenemos por pues, lo que hablaba para que atiendan, que ya estaréis familiarizados. Voy a pasar un, un sketch de cada vídeo porque es que si no, no me va a dar tiempo. En el comedor, ¿no? Comportamiento adecuado en lugares públicos. Un nervioso, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer? Tirar el plato, gritar o intentar calmarse. Calmarse. Pues venga, ¿vale? Muy bien. Ahora estamos en la parada del autobús esperando, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos intentamos entretener con un libro? ¿Gritamos? ¿O pegamos una patada a la El libro. parada? El libro, muy bien, dale. Bueno, y hay más ejemplos, pero pero es que no me va da a dar tiempo. Voy a pasar a los otros dos un poco por encima, que era el de, el de entrenamiento socioemocional y el de un poco entrenamiento para el empleo con apoyo. A ver... Que los dos un poco tienen la misma estructura de primero hay unas diapositivas de, de teoría y luego ya eh, pasamos a la parte de entrenamiento de cada, cada habilidad que estemos tratando. Entonces, por ejemplo, en el de inteligencia socioemocional eh, pasa desde una comprensión emocional eh, básica de emociones básicas como son felicidad, tristeza, enfado y todo esto pasa de, por todas las emociones desde la identificación en caras en, en fotografía, pasa por es, dibujos esquemáticos y luego llegamos a, a situaciones más complejas que si queréis os enseño algún ejemplo que son identificar emociones según deseos pero todo esto parte de, de una identificación de emociones mucho más básica entonces es un poco, va desde lo más eh, sencillo a lo más complejo, entonces yo creo que todos los usuarios han podido acceder al menos a, a alguna parte de este programa porque tiene un, mucha cantidad de diapositivas y es eso va desde, desde lo, lo sencillo a lo complejo. Entonces por ejemplo esta ya sería un poco más compleja, Silvia desea dormir más tiempo, le suena el despertador. Entonces que inferir un poco estados emocionales según situaciones y deseos que estás viendo en la otra persona. Esta sería la teoría. Entonces primero se explica esto, se, se mete un poquito en situación a, a cada usuario y luego ya pasamos a, al entrenamiento. Entonces la misma situación primero de Silvia está durmiendo, suena el despertador. Pues cómo se encontrará Silvia. Contenta asombrada o enfadada o triste o está aquí está horrorizada ¿la? entonces por ejemplo aquí, pasa, perdón, pasaría lo mismo, nos da un feedback negativo para que ellos también tengan esa sensación no tan fuerte o, o, y luego por ejemplo pasaríamos a identificar emociones según creencias que aquí hay un poco ejercicios que que parten un poco de todo el tema de la teoría de la mente, pues desde ejercicios muy básicos para entrenar esta, esta, esta falta de teoría de la mente que se dice que tienen las personas con TEA, hasta ejercicios más complejos. Entonces, por ejemplo, aquí en el, en el segundo os voy a enseñar dos ejemplos, que es desde lo más básico, que dos personas pueden ver eh, dos cosas diferentes, os pongo uno de práctica, entonces sería, yo estoy en, una, en un lado de la mesa y Pepe está en el otro, entonces, ¿qué estoy viendo yo y qué está viendo Pepe? Esto, eh, la, la práctica, muchas veces tienes que hacerlo en mesa y luego pasar a ordenador, porque en la realidad, pues evidentemente estas cosas son mucho mejores, entonces yo me he encontrado con el grupo, pues trabajando en mesa, yo tener una carta y mostrarles una carta da la vuelta, otra dada. El, al contrario, y así hacerlo mejor, entonces luego ya el trabajo en, en ordenador es mucho mejor. Hay muchas de estas cosas que lo que te sirve es también para eso, para, para dar ideas, para trabajar en mesa con ellos, o, o hacer role-playing role o hacer cosas más reales. Y luego al final, por ejemplo, llegaríamos a situaciones más complejas, que son como pues, parecidos al test de Salian, que... a ver, sería por ejemplo este que llega Pedro, guarda una pelota, en la caja roja y Juan la cambia del sitio. Entonces, cuando llega Pedro, pues ¿qué dirá? Esto ya es más complejo, pero partimos de, de ese concepto básico de que yo veo una cosa, pero el otro puede ver otra cosa diferente. Entonces se va por niveles trabajando todo este tema de, de la teoría de la mente. Y luego estaría lo de emociones a, a partir de los ojos, que empieza con dirección de la mirada, y luego a través de sonidos. Y voy a finalizar porque yo creo que me he comido el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a, a Marina y a, y a Carmen. Eh, creo que nos quedan unos minutillos para, eh, Cristian, alguna alguna pregunta en tres minutos, pero si me vais a permitir, sí, hacer un resumen muy breve, muy breve, porque si en algo tenemos eh, que, que trabajar los moderadores y las moderadoras de las mesas, es para aportar a esas conclusiones eh, parte del trabajo que se ha expuesto. Eh, daros las gracias a todas y a, y a Juan Pedro y de una manera muy, muy rápida. Necesidad de formación del voluntariado, nos lo ha dicho ASU, necesidad de apoyos y colaboración institucional en todo el desarrollo de los programas que llevan a cabo las entidades, necesidad de evaluación continua, necesidad también de programas para compartir el ocio en ese marco de normalización de los entornos. CEPRI nos ha hablado del programa de la vigilancia de la, de la salud, de la necesidad de los protocolos y además para la mejora continua y la adaptación eh, constante de la atención individualizada. El acompañamiento médico fundamental, la relación con el medio eh, sanitario y las relaciones con las familias, eh, pilares eh, fundamentales para también esos protocolos de actuación y los planes de apoyo. Individuales. Eh, a ver. También eh, la necesidad de los informes de evaluación conductual, protocolos protocolizar, protocoliza bueno, no, no lo digo, <risas> protocolos para eh, el uso de la intervención física, que también es importante eh, tener el, el marco adecuado, por supuesto que nos han hablado del consentimiento informado y todo ello dentro de lo que serían los planes de intervención física eh, con la necesidad de los correspondientes eh, protocolos. Nuevos, Nuevo Horizonte nos ha hablado de la educación permanente de adultos, de su programa de, de, la, de intervención, por supuesto, la educación permanente, indispensable, indispensable pero no solamente entendida el de, eh, la educación como un derecho social, sino como un derecho humano de todas las personas a lo largo de toda no, de nuestra, nuestra vida. Y por lo tanto, eh, la educación permanente, indispensable. Y luego también eh, Carmen nos ha indicado falta de recursos financieros para el colectivo de adultos TEA para educación permanente. Tomamos nota, tomamos nota de todo lo que eh, tenemos eh, que trabajar y tenemos que pedir a nuestras administraciones. Ayudas educativas fundamentales, las historias sociales cuando estábamos viendo los vídeos eh, pensaba, eh, bueno, estos vídeos eh, se tendrían que estar poniendo en todos los colegios y tendríamos que estar viendo estos vídeos eh, continuamente, porque hay tanto que aprender, hay tanto que hacer por mejorar la convivencia y también el civismo y esos vídeos son una buena parte y una buena práctica, no solamente para los alumnos TEA, sino para todos, eh, para todos nosotros. Por lo tanto, el programa de, de educación de adultos básico para poder eh, seguir atendiendo cómo se tiene que atender a las personas eh, TEA para lograr también eh, bueno pues ese marco de autonomía personal que son toda la ayuda que nos proporcionan las nuevas eh, tecnologías y que son bienvenidas para favorecer el trabajo de las y de los profesionales de las entidades a los que y a las que hay que reconocer el trabajo y su eh, buena eh, profesionalidad. Y de ahí nuestro reconocimiento que siempre hacemos a los equipos de profesionales y a los equipos directivos y, por supuesto, a la colaboración de las eh, familias. He intentado sistematizar muy breve algunas de las aportaciones más significativas de esta mesa a fin de que luego puedan te ser tenidas en cuenta en las eh, conclusiones. Nos quedan unos minutillos por si queréis hacer alguna eh, pregunta, a alguna de las personas que han intervenido. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Francisca, Francisca muy breve. Pregunta del millón. Gracias. ¿Dónde? Pues bueno, en eso estamos, ¿no? Porque nuestra forma de, de trabajar, pues primero es validarlo y yo diría que esa fase ya la tenemos muy, muy avanzada y por supuesto que estamos en la fase de, de poderlo difundir y ponerlo a disposición de, del colectivo de personas con autismo. Eso todavía no está, pero sabéis dónde está Nuevo Horizonte y ha venido mucha gente a verlo en la... En la práctica también, y ahí familiarizándose con el manejo y la utilización de los mismos. Y en cuanto tengamos los recursos suficientes de, de poderlo difundir, pues estará a disposición de todo el mundo. ¿vale? Estupendo. Pero bueno, mientras tanto, las puertas abiertas para compartirlo. Muchas gracias, Carmen. ¿Alguna preguntita más? Ay, perdón. Juan Pedro, tienes ahí el micrófono. No, yo lo que quería decir es que animo también a que los profesionales de las entidades elaboren el material, eh, que a veces, bueno, sa sabemos ellos saben perfectamente las necesidades que tiene cada alumno y las nuevas tecnologías efectivamente permiten de una manera sencilla ir dando pasos en este sentido también, con las tabletas, con las pizarras o simplemente con, con el ordenador. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenía... Perdón. Eh, adulto. Sí, yo quería decir he visto en el programa de Marina en eh, los aspectos sociales que eh, se empleaban abstracciones y me ha sorprendido una de las personas han dicho que los chicos no entienden las abstracciones y es verdad, una de las preguntas era si la comida no está bien o algo así me pongo nervioso, tiro el plato o me calmo y han dicho me calmo eh, me calmo es una abstracción. Me calmo, ¿cómo? Eso imagino que está trabajado. Calmarse significa que respiro tres veces, que no sé, eh, porque al final un programa de estos se puede convertir en un juego de B y sale la, la estrellita verde y me pongo muy contento, pero... Ya lo has explicado con las cartas, que a veces tienes que pasar a mesa, a explicarle cómo se ve por detrás y por delante, pero las, no sé, me ha llamado la atención el uso de las tracciones como respuesta. Muchas gracias. En, en, este, caso es, en este caso es un, es un chico que, que tiene aproximadamente 20 años, que ha trabajado... Eh, bastante todo el área socioemocional y en estos mismos programas, que yo os, os he podido enseñar muy poquito, pero hay algunas partes de los propios programas que es cómo me puedo relajar. Ellos sí que saben, a, a determinados niveles en este caso, sí, sí se puede trabajar con él bastante bien, que, que para relajarse, o podemos relajar o po podemos relajarnos respirando, o podemos relajarnos eh, viendo una revista o podemos relajarnos de muchas formas. Entonces, dependiendo además del caso, sabes los gustos que tiene y las motivaciones. Entonces le puedes ofertar eh, lo que precisamente vaya más con ese caso. De nos podemos relajar, pues si te gustan los muñecos, jugando con un muñeco. O, no sé, depende un montón de los casos, pero en este, en este, con este chico la verdad es que sí que, que era bastante sencillo. De todas, maneras, de todas maneras, antes de, de llegar a, a lo que habéis visto, hay que hacer una antesala importante. Claro, estamos hablando de personas adultas con autismo que llevan en un centro de autismo una media de 23 años y que primero hemos trabajado cómo es estar contento y cómo es estar enfadado. Y solamente eso, pero en la práctica real. Estoy contento porque celebro el cumpleaños y estoy enfadado porque se me ha caído la pelota y me la ha cogido el otro. Entonces, eh, eh, lo que hemos visto es el final de un proceso. Y además Marina ha elegido unos ítems ya muy abstractos, pero os decía antes que, que estaba maría la coordinadora de, del nivel más bajito, que hay algunos que, que tienes que trabajar pues, en la realidad, con los objetos y en las situaciones eh, en reales. Pero también os digo que se consigue llegar a ese nivel, claro, lo que no te puedes pasar es los pasos, primero tienes que empezar por el 1 y luego por el 28 y luego por el 100, pero se llega, ¿eh? Y ellos entienden, ahora cuando le dices hay que calmarse, ¿qué mecanismos tienen para poderse calmar? Porque lo has, lo has, lo has entrenado y lo has hecho muy tangible, no sé si ha servido la, la explicación. Muchas, muchas gracias, Carmen. Eh, siento siento que esta mesa se haya quedado corta de, corta de espacio. Cristian, yo creo que os animamos desde aquí a la Federación a seguir desarrollando este tipo de, de jornadas. Sabemos que hay una parte y un eje fundamental del trabajo de la Federación en materia educativa y que estas buenas prácticas también tendrán su espacio específico en todo lo que desarrolla la Federación. Muchísimas gracias. A todas las entidades que forman parte de la Federación Autismo, muchísimas gracias a todas y a todos vosotros por vuestra paciencia y esperando que nos podamos volver a ver en este, en, en este tipo de, de encuentros y en los que organiza la, la Federación también en el ámbito educativo. Muchísimas gracias por vuestra paciencia.